Junto a la brisa con las estrellas del la alborada, o oh, buen voy a entender ese ceba y paja y te vengo a traerte de mi cariño, mi es amada, o buen ese corazón me calcetar, aunque se dice que toda deuda siempre se paga siendo hipota y, y guineña ña, muere y cohacer un castigo por tus desees que yo soy ama, hay a Yuhaway y San de Serena. Solo en mi canto lo que yo vengo a decirte ahora. Moray y que que a ni no En este mundo no todo es risa, también se llora. Ayaya juro, mare me acerben, A. Yo de tu lado profundamente voy suspirando. Se Paso al olvido nuestro cariño ya va volando Hay por la venta ñaño que no